la muestra de lo que se imprimiría si lo hacemos por la impresora común y corriente qué pasa si queremos imprimir o exportar un tablero de trello primero te digo que no se puede exportar a excel sin que tengas una extensión en chrome que hay varias, la que yo uso es Export for Trello y te dejo un video por aquí arriba al que puedes ir para ver los detalles. Sin embargo, las opciones nativas de Trello incluye que lo exportes a tu impresora normal si te vas aquí a Más, luego Imprimir y Exportar, puedes imprimirlo normalmente que básicamente vamos a ver lo que sale. Como verás, es una suerte de imagen gráfica de lo que es el tablero. También lo podemos exportar a JSON y a CSV, que es eh, comma separated uh, file, eh, que lo puede leer Excel, pero es un poco más engorroso. Y si lo queremos, esto no saldría si yo no tengo ese plugin del que les hablé, que estaba por acá arriba.